Bueno, ¿y qué pasó con nuestro comando? ¿Funcionó el experimento? ¿Y qué pasó con Carla? Carla se lía con Guillomar, lo que le causa a Carla gran culpabilidad, pero tras unas sesiones de Reiki, la culpabilidad se evapora. Y Bárbara y Elena, la verdad es que fue el gran éxito de nuestra historia. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Y qué pasó con Mercedes? Yo creo que al final le fue bien. ¿Vosotras Hola. qué pensáis? Hola. Ay, ay. Perdón. De guión. ¿Trabajas en cine? No, no, estoy estudiando, ya me gustaría. <risa> Como yo. Yo soy fotógrafa, pero trabajo de cosas de informática. ¿Qué estás leyendo? Pues... La experiencia homosexual. Está muy bien. Ah. ¿De qué trata? Pues trata el tema de la homosexualidad, pero desde el punto de vista... desde dentro y desde fuera. Qué interesante. También estoy leyendo este libro, el de Almudena Grandes. Las edades de Lulu. Ah, sí. He visto la película. Sabías que hay una versión de chicas de esta película? No. Estaría bien verla. Podemos hacer un... Plan, sí, un equipo. Un equipo, un equipo Tú pones el guión y tú, y tú la fotografías. Laura se va de Erasmus a Escocia y echa de menos el comando. Y María la llama de vez en cuando para saber cuándo va a volver a pisar España. Aloña y Nuria se enrollan. Aloña deja el bar de Chueca 15 meses más tarde y se convierte en la jefa total y absoluta de una empresa de telemarketing. Con togo y látigo incluidos. Oh, es que vas un poco perjudicada, ¿eh? Ya, es que... Que parece que soy yo la única que va a pedo. La fiesta es lo que tiene. Bueno, y que tú me la pagas. ¡Qué morro tiene? No, perdona, yo aquí... Los ángeles están... Una misión entre las luces del fiestón, una misión de salvación. Tenía roto el corazón, ella está en la entrada. los ángeles están en una misión entre las luces del fiestón una misión de salvación tenía roto el corazón Ellos Thank you.